Amigas y amigos, bienvenidos al curso de emprendimiento cultural y creativo. Mi nombre es Alex Paredes, soy chileno, contador, auditor y gestor cultural. Dos mundos que aunque parecen muy lejanos, están más cerca de lo que ustedes pueden creer. Llevo 12 años especializado en emprendimiento creativo y cultural, desde la investigación y la formación, prestando servicio para distintas ...países, instituciones de Latinoamérica. Esta es una invitación a emprender. A construir modelos de sostenibilidad económica... ...desde los talentos que tienen cada uno de ustedes. Y cómo desde ahí pueden vivir con lo que aman. Este primer taller... ...se trata específicamente de poder conectar los propósitos, las causas que convergen con nuestro modelo de sostenibilidad. Y aquí tenemos a dos grandes de la pintura, con sus autorretratos mirándonos fijamente a los ojos. Pero ¿qué diferencia hay, por supuesto, para este taller entre Van Gogh y Picasso?, que pese a que cada uno de ellos dejó un tremendo legado, tanto artístico como de obra, como de enseñanza para las posteriores artistas, Van Gogh muere solo, enfermo y pobre. Nunca vio ni un peso de la fortuna que finalmente generó para sus familiares. En cambio, Picasso generó más de 45.000 obras en vida con una tremenda fortuna que también él supo administrar y supo también disfrutar. La fortuna que se calcula que dejó Picasso fue sobre 250 millones de euros ahora realmente trabajaban por el dinero o era que la causa que era hacer arte los llevaba por delante y eso hizo que pudieran luego por lo menos Picasso vivir de lo que amaba yo creo que lo segundo. Miren qué pasa con algunos otros ejercicios, como es el caso de Circus Soleil. Circus Soleil es una empresa que está valorizada en más de 2 mil millones de, e de dólares. Genera más de 4.000 empleos. Tiene más de 100 contratos con alianza estratégica en co. Branding, que significa, o sea, poner una marca al lado de la otra. Genera o vende más de 13 millones de entradas a nivel mundial en el año. Y su fundador tiene una fortuna cercana a los 1.300 millones de dólares. El fundador que también creo que no trabajó, no pensó en crear Circus Ley para generar fortuna sino que porque su causa era desde el arte por eso es que nuestro primer ejercicio va a ser autoconocernos para conocer cuáles son los propósitos que convergen en nosotros y de los cuales vamos a ser capaces de construir modelos de sostenibilidad sobre lo que amamos este ejercicio se trata de listar todas las competencias por un lado y cuando digo competencias, todos esos elementos que hemos adquirido como herramientas y que lo cual nos permite hacer lo que hacemos y resolver de una manera especial. Por otro lado, listar todos esos atributos de nuestra personalidad, eso que nos permite a nosotros superar las complicaciones, nos permite eh, tener un grado de disciplina, un grado de, de optimismo, qué sé yo. Todo lo que somos hoy actualmente, la herramienta que traemos de nacimiento tal vez. Y finalmente, listar todos esos intereses esos deseos que tenemos para nuestro futuro. ¿Dónde queremos estar? ¿Qué queremos estar haciendo? ¿Qué nos gustaría y con quiénes nos gustaría estar generando lo que más amamos? Si se fijan bien, las competencias hablan de herramientas que adquirimos en el pasado. La personalidad habla de herramientas que tenemos en el aquí y ahora. Y el, el interés, los intereses hablan de... En futuro, hablan en lo que nos interesa hacer más adelante. Seguramente muchos de ustedes ya están desarrollando sus propios intereses en el, en el aquí y ahora. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo que lo hice con una niña eh, en el cual estábamos trabajando sus propósitos y convergencia, nos dimos cuenta que dentro de las competencias, la personalidad y esos rasgos de, de personalidad y esos intereses futuros, habían ciertas cosas que se repetían de alguna forma, tal vez no con el mismo nombre, pero conceptos que estaban entrelazados entre uno y otros, competencia, personalidad e intereses. Y encontramos la educación, la producción, la generación de, de contenidos, la coordinación, la promoción artística, entre otros, ¿no? Y nos dimos cuenta que en esas áreas de manejo ella podía encontrar su capacidad de generar sostenibilidad económica, porque ahí estaban sus talentos, porque ahí estaban sus causas, sus propósitos, convergiendo entre sus distintos tiempos. Quisiera también entregarles como ejemplo para que puedan guiarse de alguna forma esta tabla que por un lado lista hacia abajo las competencias típicas ¿no? que es expresión, liderazgo, ideación, conceptualización, manejo de datos, lógica típicas para el área nuestra que tiene que ver con la cultura y la creatividad. Ya sea, ya sea al lado áreas en las cuales podemos desarrollarnos, como la artística, la creativa, la emprendedora, la organizativa y la educativa. Pueden haber más áreas y puede haber más competencias, pero esto para un ejemplo, para que entiendan. Para que puedan entender que si hay una expresión y, y hay una creatividad, entonces podrían trabajar eh, como productores o tal vez si, si trabajan desde la educación, desde la academia, de ser coach, profesor, qué sé yo, el liderazgo, eh, ...como director en la forma más artística... ...en la forma más emprendedora... ...como promotor artístico tal vez... ...y así algunos de los ejemplos... ...lo cierto es que ustedes descubran los propios... ...los suyos... ...para que puedan hacer de él... ...los próximos... Eh, ...ejemplos o los próximos alternativas... ...de emprendimiento... ...aquí esto tal vez para que lo usen de inspiración las áreas que pueden generarse desde el hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, si encuentran algunas de esas eh, características también en sus atributos personales. ¿no? Mírenlo, por favor, a ver si le hace sentido. Lo cierto es que espero que se pueda hacer esta tarea, que cada uno de ustedes la pueda llenar, pueda encontrar su propósito, la puedan compartir conmigo también para que podamos comentarla y así encontrar alternativas a las cuales podemos trabajar eh, estos propósitos, estas alternativas de sostenibilidad en lo que continúa de nuestro curso. ¿ya? No se logran modelos sostenibles económicamente sin antes lograr converger estos distintos propósitos personales. Una vez que lo logramos, vamos a ser capaces de vivir de lo que amamos, de vivir de nuestros talentos. Para lo que viene hacia adelante, los próximos las próximas videos y los próximos trabajos, vamos a poder entender qué es la economía creativa, cómo se llama esto en el mercado, cómo se mueve, qué dinero hay, cómo se comporta Latinoamérica frente a esto. Vamos a poder construir nuestra propuesta de valor, es decir, soluciones para un cliente, un segmento o una audiencia, un beneficiario, como tú le quieras llamar. Vamos a poder también construir diferenciadores, atributos que hagan de nuestra oferta diferencias frente a los competidores y los sustitutos. También vamos a poder hacer ejercicio de validación a ver si lo que nosotros creamos o creemos como propuesta de solución le hace unos sentido a esos segmentos, beneficiarios, audiencias de, de los cuales hablábamos. ¿no? Y finalmente vamos a aprender a diversificar nuestra matriz de sostenibilidad generando varias formas de ingresos desde este propósito, esta área que descubrimos que podríamos ser emprendedores. Esa es la invitación, espero sus trabajos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.